Amores, bienvenidos a este nuevo house tour Venga Y baby Luca Les manda un beso muy grandísimo Creciendo todos los días Y bueno, vamos a empezar obviamente como siempre Por la sala Y el estudio que está totalmente nuevo Renovado Y miren quién está acá para darnos Muy bien, Luca la Buen mismísima años. de Caro Sánchez, obviamente no podía no estar en este video porque ya llevamos como tres, tres videos, cuatro, cinco cuatro años, años, tres apartamentos, no, no, tres cambios, tres cambios, cinco años y Mucho. tres videos, <risa> imagínense que cuando le conté a Caro lo del embarazo, no. ella fue de las Casi mejores, me de las mejores reacciones y yo no sé por qué no te grabé pero fue literalmente moco, lágrima, Ay, sí, fue pasado. demasiado espectacular. Y bueno, más adelante más adelante viene la habitación de Luca sí. que va de a sí. Tiene que esperar ese gran momento, va a estar Bueno, ahorita estaba diciendo que gracias a ti logramos hacer todo este cambio Ay, muy y muy qué muy chévere muy poder bien. empezar por el estudio. ¿Se acuerdan sí. de cómo era esta parte antes? un récord beris, Había un gran televisor ahí y dos sofás acá. Yo no sé si ustedes se acuerdan que Juan Viz González prácticamente estuvo en el estudio y dijo que se sentía como en, en Tierra Caliente, como en Barranquilla, <ríe> y yo como así, ¿qué les pasa? Respete. Respete esta casa ¡Estamos en Bogotá! ¿Cómo así? Me siento en Barranquilla, weón, o sea, de verdad, un poco chic, ¿no? Familia bien de barranquilla. Pero weón bueno, estamos no en Bogotá. Sí, pero estamos, pero Yo es que soy parece. La... Me siento en Barranquilla, mira los colores, ojos tres, todos lados, blanco, blanco, Pero o sea, what bueno, bueno, sí, es <risa> evidente el gran cambio que tuvo este espacio. Y uno, digamos que uno de los cosas más importantes fue la composición de colores y materiales. Aquí había un gran televisor, que de hecho, muy grande, un gran televisor, desde el comienzo no queríamos ponerlo, pero Alito bueno, insistía que quería su televisor. Así que por fin lo convencimos, hicimos un gran mueble en donde se mimetizara el televisor y si ustedes se sí. dan cuenta, ¡tadán! Entonces pues digamos que en teoría solucionamos el, la idea de no tener el televisor y permanentemente está cerrado. Sí. pero antes de, quería mostrarles esta composición que realmente es el foco de este espacio. Bueno, yo quería un, un lugar donde poder poner los libros, donde poder poner cosas, no sé, donde poner un poquito más de decoración porque siento que le faltaba eso a la caja. Más decoración, un poquito más de arte, eh, más libros. Teníamos todos los libros metidos en un closet y los fuimos sacando poquito a poco. Y bueno, el bar. El bar. El bar de mi marido porque él se estaba muriendo. Que ellos quiero un bar. Ellos quiero un bar, ¿no? Mira, está también el y bar el barito. Barito. <risa> Entonces, pues nada, les gusta Balito con su TV y con su bar. Que igual, o sea, este espacio es muy social. Entonces, pues la idea era que recibieran a sus invitados. En esta Una. zona y que espero. <risa> y no saben lo que Álvaro ha disfrutado esta zona. De verdad que cada vez que vienen sus amigos es como, mmm, ¿y qué vinito te puedo dar? ¿Qué whisky -sí te gustaría? <risa> ¿Y qué vallenato quieres escuchar hoy en mi televisor? O sea, él es el más feliz trayendo aquí a sus amigos. la alfombra verde <risa> ¡Ay, mi alfombra más hermosa. ¿Saben qué es lo que más me gusta de verdi? Que absolutamente todo es hecho por artesanos colombianos con sus manos. Esto de verdad que para mí es una obra de arte y que te va a durar los años de los años y que estás aportándole a nuestras artesanías colombianas. Les cuento que esta es una obra de arte totalmente nueva y son en total creo que... 12 Elementos de hombres y mujeres, entonces están distribuidos. Acá están los hombres y acá están las obras de la mujer. Y fue Angie Bryan. ¿Se acuerdan de Angie Bryan? De mis mejores amigas? Bueno, ella nos regaló esta super obra de arte y Álvaro está obsesionado con el arte. ¿Cierto? Así es. Bueno, lo que hicimos aquí fue de alguna manera darle mucho protagonismo y pues lo instalamos en esta esquina. La intención es que el nuevo se haga lo del hombre y el otro lado que ahora representado en estos eh, de... ¡Ay! Bueno, llegamos a la sala que también ustedes saben que cambió por completo. Esto era, esto lo, lo llamábamos un poquito un estilo más shabby chic que era más mirando a los nudes, a los blancos, un poquito sí, más espejos, más capitoneado. Y se cambió absolutamente todo, todo, ¿cierto? Claro, lo que tenemos ahora es un espacio muy moderno y la intención era que fuera un lugar muy cálido, pero a la misma vez conservara también un poco de lo de presencia O sea, un poco de claros pero que también tuviera la identidad de bar, que anteriormente era un espacio un poco más femenino. Por eso mismo usamos muchos acentos negros, entonces... Pues digamos que, para que se den cuenta, la mesa de centro, que es uno de los focos de esta sala principal, es completamente negro. Y, con, y de mármol, ¿no? Es de, de mármol, exactamente. Esta es de mármol y la otra pieza es en madera. Las patas de estas sillas si se dan cuenta, también tienen detalles en negro. Y bueno, la intención eh, era de una manera buscar un lugar muy apropiado para las obras de baño, eh, que son tan importantes eh, digamos que ahorita de, de de la casa más allá de eso eh, todo el proceso eh, la elección bueno el enamoramiento de balo por el arte y pues bueno para eso Carlos Castro estuvo acompañándonos durante todo el proceso ¡Tarán! Carlos Castro te amamos Art Hunter Gallery, gracias por ayudarnos a escoger cada una de nuestras piezas de arte que iban mucho con nosotros. Y bueno, les cuento que esta es una de mis piezas de arte favoritas porque precisamente representa nuestra esencia, nuestra naturaleza. Estas son plataneras reales aquí en nuestro país. Fue hecho por uno de los artistas más chévere de Colombia. Bueno, además de ese, otros artistas eh, muy representativos también. Y, bueno, la intención era usar para estos niños algo muy especial. Y, asimismo, para la alfombra de Verdi. Y Otra alfombra de Verdi, hecha por artesanos colombianos, apoyando, mejor dicho, el talento colombiano, que es lo que deberíamos hacer hoy en día, ¿no? Así es. Vestirnos de Colombia, vestirnos de nuestra bandera y apoyar todo lo que sea arte, ¿no? Arte colombiano. Así es. Bueno, esta es otra obra de arte que nos encanta aquí en la casa, sobre todo a Álvaro, miren que esto es un pequeñísimo Tintín, mi papá me leía Tintín, los cómics de Tintín todas las noches, entonces cuando llegó esta obra de arte a la casa, y miren mi Tintín vida, las aventuras de Tintín para mí eran de mis cómics favoritos, entonces tenerlo aquí en mi casa para mí es una maravilla. ¿Se acuerdan de este espacio? Claramente ustedes se acuerdan cómo cambió absolutamente todo el comedor, la mesa gigante que era en vidrio, las, las sillas que eran todas capitonianas, un poquito más robustas, más pesadas, y ahora quisimos hacer todo diferente, quisimos hacerlo más moderno, un poco más sencillo, pero miren cómo quedó así es, super importante, queríamos un espacio muy minimalista, con la intención como de un poquito pues, la carga visual que teníamos anteriormente, no sé si se acuerdan, pero había un gran espejo de lado a lado, bueno, chao espejo, chao espejo, y lo que lo quisimos hacer acá, eh, conservando este estilo minimalista, era darle mucho protagonismo a esta pared, eh, a la cual pusimos microcemento si ustedes se encuentran varias, varias paredes eh, de esta zona social, tienen que los hicieron muy apropiada para darle cambio de un a lo que hicimos en la pared. Cambió Eso totalmente porque antes era todo en wash. El wash es como si fuera fueran vejecidos, ¿no? los muebles eran como... Medio como lavaditos, el lavado madera... De madera. Bueno. Pero aquí quisimos conservar este material natural. Entonces, bueno, está la mesa de madera, con las sillas que también conservan eh, los residuos de madera. Eh, así conservamos ese color que tanto les gusta al lado, que es un color clarito, pero con este en el espacio en medio, en este caso en las lámparas y en la consola. Bueno, otra pieza de Art Hunter Gallery de Camilitos que mejor dicho hizo todo lo posible por lograr que el arte vaya mucho con nuestros gustos, ¿no? Porque hay arte para todos, ¿cierto? Y si está fría, no, no. la Bueno, esta, esta, digamos que es eh, una pieza muy protagonista porque es la, la que está en este momento en la entrada de la casa. Eh, lo que quisimos conservar aquí también era la pared en microcemento para que tuviera una continuidad con el área del comedor. Este sí lo conservamos, no sé si se acuerdan de este, no me nos encanta, sí, lo conservamos. Eso sí no lo no, no, no, no bajamos. No lo quitamos. Simplemente en algún momento tomamos una decisión de hacerlo. Pero por ahora es lo único que nos, sí, tiene, lo único que nos queda. Y bueno, estas figuras son recortes de revistas, así chiquititos. que ustedes pueden ver muy, muy de cerca, pero realmente es una obra que no dice Dios mío, pero no lo no, hago. No, no, no, no, Así es, super. Bueno, este espejo también lo hemos cambiado muchas veces hasta que llegamos al que más nos gustaba y este es de la rocha de una gran amiga nuestra que se llama Rochi. Acá les voy a dejar el arroba donde no pueden encontrar bellezas. Y este espejo, la verdad, es que lo amé. Así es. Y además de eso, eh, los detalles de negro que queremos conservar, que es el hilo conductor que tienen muchas piezas en, en los espacios de, de este apartamento. Bueno, y este es de los espacios que definitivamente hemos cambiado más de la cuenta. Ha pasado por muchos looks. Yo creo que ella me ha eh, matado. Después, Después me llamé dice, de, de, de, Es que quiero cambiar mi estudio. Pero es que bueno, es donde trabajo, donde casi siempre estoy con mi mamá y con mi hermana trabajando, donde literalmente estoy pensando. Entonces es acá donde me mantengo y donde... Quiero estar todo el tiempo Totalmente como... de acuerdo. entonces, bueno, este es el último cambio que hicimos, que yo creo que me voy a quedar con este cambio por mucho tiempo, porque la verdad estoy feliz, Bueno, entonces la intención era seguir con esta idea de mueble y con este material que hemos usado mucho en el resto del apartamento, que es la madera natural, con la que te siente súper identificado. Le quitamos un gran muy lindo que tenía. ¿Se <ríe> Porque yo, la verdad, estaba amando mis palmeras, pero como estuve en la selva todo, toda la pandemia, después ya me saturé un poquito y le dije a Caro, Caro prefiero y que mi estudio tal. sea blanco para que yo pueda estar un poquito más visualmente relajada, relajada porque era mucha cosa, ¿no? Al pies. Igual dejamos como ese toquecito romántico del lado con estas que Ustedes saben que son molduras clásicas que actualmente se están usando mucho, pero la intención era dejar como algo de ese toquecito de lado. Y conservamos este sofá semiculvo que también, eh, digamos que tendría con el está mucho lado también. Y mi mesa, mi mesa de mármol que amo con mis sillas espectaculares, que bueno, esas las, las trajimos porque son vintage totalmente. Difíciles de conseguir, pero divinas. Yo me soñaba con una mesa así para poder trabajar en una mesa redonda de ¿Qué? seis puestos. Para que, mejor dicho, en familia, porque yo trabajo en familia, incluso a Álvaro a veces también se pone allí a trabajar con nosotros Y, y las la la revistas, la no la revista. crean que me decís en mis portadas, ¿no, señores? Necesito que me ayuden a marcar esta, esta nueva, nueva. Esta Es súper importante porque es muy ¡Oye! La primera portada en embarazo, o sea, los tres juntos. fue pues, tan lo haber hecho esta. Bueno. Esta obra a, a esta hora, con te la doy para que podamos ponerla aquí Como pueden ver ahí, tengo la portada con Álvaro de casados, con Álvaro de aniversario y, y con Álvaro embarazada. <risa> Entonces, Pero y eso que quité muchas portadas mías. Bueno, las de Bueno, el, el primer estudio mía. Todas. Tenía todas las revistas, bueno, todas las portadas que he hecho. Y la verdad es que son es más importantes Y También. ahora sí. con Ahora con todas las Y con la con... con... Bueno, este cuarto es algo muy especial. Y no solo porque ahorita tienen las bicicletas de Álvaro. Y todas las cositas de deporte de Álvaro. No, señores. Esto se va a convertir en el cuarto de Lucas. Y bueno, Caro nos va a ayudar a hacer un cuarto totalmente hermoso. Eh... Y bueno, que sea manejable para el bebé, ¿no? Que sea muy cómodo también. Entonces, este cuarto será el próximo video para YouTube. ¡Tan! Nuestro cuarto principal cambió del cielo a la tierra. La verdad que tierra. era mucho calcitoneado. Eh, teníamos el que antes Era ya muy romántico. Y lo convertimos en un cuarto un poquito más moderno. Y, y más minimalista también. Aquí eh, quisimos incluir también un modo como de iluminación, si se dan cuenta, la cama está hecha en madera, bueno, los materiales principales que usamos eh, en esta remodelación y no sé si tienen buena memoria, pero ahí había eh, un silucio y lo que quisimos conservar fue la idea de tener algo ahí para complementar la habitación. Esta cama se conecta con este espacio, ahorita lo van a ver y se vuelve un mueble. Esto también tiene cajones porque como les dije, tengo muchas cosas que guardar, que hago, que tengo que guardar de todo. Bueno, aquí también usamos el microcemento que nos encanta, es un material que nos parece demasiado divino y con fin se complementa muy bien con la madera, hace un contraste muy lindo y conservamos pues esta idea como este estilo moderno. Aquí pusimos unas obras. Eh, también como abstractas, que de alguna u otra manera conservar como, como ese color muy, eh, no sé como, ¿no? como muy beige. Exactamente, muy beige, con la intención de que este lugar fuera muy tranquilo. No, y la verdad, Álvaro toda la vida ha tenido problemas con el sueño, o sea, para que Álvaro se quede dormido es muy difícil, y desde que cambiamos la ambientación, cambiamos absolutamente toda la decoración del cuarto desde ese momento como que él descansa muchísimo mejor se siente menos pesado el ambiente es totalmente diferente y yo a veces digo llegué a mi hotel <risa> llegué a mi habitación te es verdad que cuando uno tiene una habitación donde uno se siente cómodo y plácido uno descansa mejor entonces les recomiendo que si ustedes tienen, no sé, paredes muy oscuras o si los muebles son sí. muy robustos o si la decoración es demasiado saturada no van a descansar bien. Por eso quisimos dejarlo muy bien. Muy, muy, muy. Bueno, aquí pusimos en esta esquina una silla bueno, que me va a servir para ah, es. que Maman Pation. Y bueno, actualmente la gente para leer sus libros de maternidad. Quiero que vean todos los libros de maternidad que tengo. Yo me siento en esta silla y me pongo a leer absolutamente todo lo que tengo de maternidad claro que bueno Voy a ser una mamá muy bien entrenada, pero muy culpable. Amores, espero que les haya gustado este House Tour Volumen 3, todo de la mano de Caro. Quiero que la sigan ya mismo en todas sus redes sociales. Acá se las vamos a compartir abajo. Recuerden que Caro también no solo hace decoración, sino que también hace muebles. Entonces, súper recomendadita. Fabrican los muebles. Entonces, súper, súper recomendado. Y bueno, espero que les haya gustado un montón y próximamente, cuarto de Luca cocina, porque no les mostramos la cocina porque también es viene una gran sorpresa está en no, la cocina. Y ya, está que les haya gustado el carro, gracias, gracias. por pues no, Y a ustedes espero que les haya gustado el house tour y no se pierdan lo que sigue con la habitación de Si les gusta todo lo que es de decoración, cuéntenme aquí abajo qué fue lo que más les gustó. Que quisieran, no sé, que después, eh, claro, les pueda mostrar o enseñar a lo que sea, cuéntenme aquí abajo en sus comentarios. Los quiero mucho y chao.